Ah, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Dígame si se ve bien, si se escucha bien A ver si está la música. debería estar escuchándose bajito Se me rompió la luz, así que no puedo iluminarme bien la cara, pero acá estoy ah, ah. Acá, vamos a acá Estar abierto Grande, ¿cómo andan? Yo tanto tiempo <coughs> ah. Bueno, hay algunos anuncios para hacer, hay unas cosas para contar. Eh, vamos a esperar unos minutos a ver si se suma alguien más. A ver quién viene, a ver si viene alguien más, porque hay unas cosas para contar eh, muy interesantes. Espero, espero que les guste todo. Está preparando eh. and Me he olvidado de estos puntos, Bachi me hizo acordar hoy. Que voy a tener acá en la mano. Eh... <risa> vamos a estar con Chester un rato. Um... Como les bueno, que vamos a esperar unos minutos a ver si suma alguien para empezar a charlar de esto: es el rol. No se no, ya sé. Por Discord, ¿no? ¿Ya se anunció por Discord? Sí, se anunció Bien <risa> buenas, ¿qué tal? Eh, me hizo acordar, eh, ayer Bachi me, me comentó que están por sacar una línea de Funko Pop de D&D Sacaron uno solo por ahora, que es un cubo gelatinoso que está buenísimo Pop. Eh, es tipo un cuadrado verde medio transparente con, con cosas pegadas y adentro hay un esqueletito. Una espada y escudo. Está genial. Espero que salga un chester. Creo que vi uno, estoy seguro. Lo que sí vi fue un mindflyer, un absolutamente Está impresionante. A ver, desde aquí pasa. Llegando a la gente. Bien. Bueno, vamos a dar los anuncios, eh, a ver. quiero contarles, en realidad, quiero contarles lo que va a pasar eh, Vamos a bajar el chester un minuto Las buenas Bien En agosto es el cumpleaños número 3 de la taberna Y lo vamos a festejar en el canal de Discord eh, Cualquiera que quiera participar Va a haber eh, actividades, sorteos y cosas en el canal de Discord durante esta semana eh, Todavía no tenemos bien definidas muchas cosas, estamos... Hay, hay cosas que ya está, ya se decidió absolutamente todo Pero hay otras cosas que todavía hay que terminar de definir para poder compartir con. Pero es importante que se sepa que va a ser en el disco. De cualquiera, cualquiera que se quiera sumar voy a ir al Discord durante esos días vamos probablemente estemos un par de días festejando como para repartir el tiempo entre las entre las actividades porque además nosotros fuera, fuera de la taberna tenemos que trabajar eh, Carlos eh, hablando de eso hay va a haber cosas copadas para hacer va a haber cosas eh, interesantes para sortear y bueno espero que, que se sumen al cumpleaños de la taberna recuerden por el Discord traba ¿No? Bien. Eh, además del Chester que tengo acá, este Este es el que me hizo mi hermana, hace... Toya. No se olviden que además el mago 3D nos hizo las miniaturas del canal Y este es Chester. Está buenísimo. Yo no lo puedo creer, la verdad. Las miniaturas las pueden volver a ver mañana Que vamos a jugar eh, nuestra campaña... De y de Nurem, y cada uno de los chicos tiene sus personajes. La eh, tiene Baggins, Maxine Acal y Bachitina Kaiden. Están todas buenísimas las miniaturas. Así que eh, vayan a ver el mado 3D. Si quieren comprarles miniaturas en Argentina, el trabajo que hace es excelente. Bien, estamos, estamos en, en, una, en un acuerdo con la tienda Akataka también, en el cual. Eh, la idea es promocionarnos mutuamente eh, las cosas que ellos venden y nosotros el contenido que hacemos nosotros. Así que ahí le dejamos todos los links a su tienda y va a haber más información sobre esto más adelante cuando, cuando mostremos realmente algo copado sobre, sobre sobre la colaboración que tenemos. Ya está. Eh, ah, creo que no está. ¿Cómo es? Creo que no está acá. No, acá no está. Emoticón. Bueno, no importa. En el Discord, para cualquiera que esté participando en el Discord, ya está la medallita de, de, de Taberturero que hizo CrossMic, un grande CrossMic, siempre, siempre listo para cualquier pedido extraño que le tenemos. Eh, está la medallita de los Tabertureros como emoji en el Discord, que pueden, si quieren usar. Esta semana tenemos. El jueves, nuestra campaña de Deideño Day Day, en las Danurem. Y el viernes tenemos la partida de vampiros El Jardinero de los Presentes, dirigida por Lordi, que viene excelente esa partida. Hablando de esto, se nos está estamos llegando al final de esta serie de videos sobre sistemas cortitos para one shots. Que tengo que decirlo que estuvo buenísimo hacerlo. Porque conocí un montón de sistemas, aprendí un montón de reglas súper extrañas. Un montón de maneras nuevas de contar historias que me encantó. Y... y por lo que veo, la respuesta de la gente también fue positiva. Porque un montón de gente me en algunos juegos. De hecho, me llegaron varios comentarios de diferentes personas que... Me dijeron, Ey, este fin de jugamos este juego estuvo re bueno, la pasamos re bien. Y... Eh, eso, es, eso nos encantó, la verdad nos encantó. Ah, acá me está diciendo producción. Este jueves, o sea, mañana, probablemente arrancamos más tarde a Nurem porque a Luciana y a Bachi las invitaron a una entrevista en el... Eh, ahora me van a decir bien exactamente el nombre para que no lo pronuncie mal. Pero es a las 5 y media de la tarde. En el Nerdomo. Eh, seguramente vamos a compartir las redes por todos lados Pero van a estar ellas dos Y otra chica más Y van a charlar sobre eh, hacer contenido de rolero Es un evento del de Uruguay Y me pone súper contento que las hayan invitado a Ellas Ellas son realmente lo, los pilares del canal Y necesita más reconocimiento constante Así que genial Ah, ahí está La otra invitada es Hiromi de Shadowlands Que va a estar en la charla con ellas también eh, Cerca, ¿cómo estás? Bien, esos son todos los anuncios Creo... <risa> parece que sí Bien... Sacando todos los anuncios de lado, lo que queda es... charlar de rol Para cualquiera persona... <risa> Estoy reacelerado... Para cualquier persona que recién llega, que me va al stream La idea es charlar sobre juegos de rol Que ustedes que hagan preguntas, yo les voy a responder en el chat como pueda, lo mejor que pueda y me, las voy a responder en el orden que me aparecen, así que vamos a ver qué hay. Ya hay un par de preguntas, vamos a ver qué onda. viendo de cara. A ver, ahí. saludos, comanda comanda cómo andan, anda, anda? ¿Todo bien? Bueno, creo que la primera pregunta es de Carlos. ¿Cómo le explicaría que es un juego de rol a alguien que en su vida ha tenido contacto con este gran joven? O sea, es que eso es algo que tuve que hacer el martes. Empecé clases de inglés y... Explicar a la profesora qué hago en mi tiempo libre. Eh, le expliqué que está el canal de rol y, y, y ya no, o sea, no entendía qué eran los juegos. De... Entonces le dije que era... Primero le dije la, las palabras complicadas, tipo, es una actividad cooperativa para crear historias. Y ahí dijo, mmm, suena extraño. Y...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 Eh, son todas Claramente a propósito Bien, hay otra pregunta por el Discord Dice Una duda Un monstruo de tipo enjambre Que ocupe la misma casilla que otro monstruo ¿Pudiera usar el monstruo como cobertura? O existe, ¿O existe una regla para ello? O sea, que el monstruo el enjambre Gane cobertura Por el monstruo que está en la misma casilla Mm. Bien. No. <risa> eh, lo que me imagino yo que sería al revés, porque la idea es que un monstruo pueda ocupar la casilla de otro, es que el monstruo este tiene mucha movilidad y es, y es fácil que ocupe un espacio que ya está ocupado. De eso se trata. O, a, yo aplicaría la regla al revés digamos Si hay una persona dentro de un enjambre Tal vez la persona que está dentro Pueda llegar a ganar algo de cobertura Contra ataques a distancia eh, si, si el enjambre es muy denso Algo por el estilo no está ponele, Vieron que el, el El enjambre depende mucho Cuánta vida tiene Entonces tal vez si estás lleno de Full HP digamos La, la vida al máximo puede llegar a dar cobertura Suena algo muy interesante Que se puede dar eh, ahora, tenés que estar peleando con muchos enemigos a la vez. <ríe> como que estás vos, vos peleando contra el enjambre. Y además, hay otra persona adicional que te quiere disparar, distinta al enjambre. Eh, <ríe> hay muchos problemas circulando a la vez. Pero yo creo que lo aplicaría así, porque el enjambre eh, no, no ganaría cobertura. porque está. es la, la, como que lo que está sobresaliendo del espacio de la otra persona. Yo lo resolvería así. A ver, ¿qué más? Vamos. perdón. Me olvidé. Vamos. Los gnomos en DD tienen trasfondo de dónde surgieron o de dónde vienen. Estas esta pregunta es para Luciana. <risa> Seguramente hay algún dios que dijo, bueno, ahora quiero crear niños. <risa> o es, ¿ahora quiero crear niños O, uy, creé niños. Eh, alguna de esas dos explicaciones. O, o, o si no es... Creo que... Pide si algo en el horno. y Años después salieron los niños. <risa> Como de alguna manera se crearon las razas. Pero no estoy seguro. Probablemente... A ver... El tema es que... La parte del lore de las razas y demás, eh, si vos la sacás de los manuales oficiales de D&D, están atadas directamente al lore de D&D. Probablemente en Reinos Olvidados tenga un inicio la raza, eh, tal vez en Greyhawk, en Greyhawk tiene otro y así, así, así. Así que es difícil responder esa pregunta. Tal vez Luciana lo pueda hacer, pero oh, de nuevo, Luciana lo haría desde Reinos Olvidados. Está difícil. voy a voy a voy a ver qué encuentro porque ahora no recuerdo ningún inicio así bien en particular me acuerdo el del perdón el de los anillos que no tiene nada que ver con D&D pero ahí está el, el origen de los elfos y el no sé nada así que eh, de nuevo el lore que vas a encontrar en D&D de los gnomos está atado al lore del manual <coughs> Bueno, esta es otra pregunta del Discord de Adria. Gracias, a Adria Grande. Me siento en problemas. Quería hacer una partida en base a la historia de mis jugadores. Pero uno es amnésico y el otro es exiliado. No sé qué hacer. Bien. O sea, lo que se me ocurre ahora mismo, de, de, de arriba de mi cabeza, es que las dos, los dos fueron exiliados por, de, del mismo lugar. Y. Eh, la persona que, Amnesia, perdió la memoria en, esa, en, ese, en eso que sucedió. Que ahí puede ser cualquier cosa. Ahí ya podés jugar vos. Tal vez presenciaron un evento terrible o algo que no deberían haber visto. O eh, ellos eran tipo mercenarios que eh, eh, hacían las cosas que nadie más querían hacer. Y bueno, uno se protegió teniendo Amnesia. Bah, se protegió teniendo Amnesia brío de amnesia por todo esto y el otro simplemente quiere olvidarlo pero no puede. Eh. Este es un desafío muy común, tratar de que... ...de que la historia de los personajes esté integrada dentro de la aventura. El, un, un, un consejo que doy es que siempre, siempre... crees la historia lo suficientemente abierta como para que entren en las historias de los personajes. Si tenés un exiliado, quiere decir que une un... hay un lugar... Que hecho a esta persona Si tenés un lugar importante ya creado En tu mundo Puede ser ese el lugar No hace falta crear Algo exactamente Nuevo Para ese personaje Podés hacer Si está el reino más grande de todos Bueno, tal vez es el exiliado de ese reino ¿Por qué? Hay que charlarlo con el jugador El otro que es amnésico También, digamos Tal vez él se acuerda hasta cierto momento Y después le puedes preguntar al jugador Bueno, yo puedo crear para atrás En base a lo que vos me diste ¿Qué te va a hacer si no...? Y vas a tener que ver cómo atarlo eh, Probablemente lo exiliaron de, del ejército, del reino lo que sea Porque hizo algo malo Presenció algo que no debiera, debería haber visto eh, Estaban, estaban agarrando, agarrando un montón de giles y cayó ahí en el medio eh, Tal vez el amnésico tiene algo que ver con esto Entonces, es importante que los, que los unas Pero... No hace falta que sepas todo, ¿no? Bueno, está bien. Es que lo exiliaron de ese reino. No hace falta que sepas ahora todo el detalle de cómo fue el exilio. Cuando llegue ese momento, tenés que estar preparado, pero hasta que llegue ese momento, tenés tiempo para prepararte. Carlos, ¿has visto la serie One For All? ¿Os gustaría tener más adelante una serie así? Vi algunos capítulos de One for All, por si no saben... One for All, si no me equivoco, es una serie australiana, de YouTube. Donde hacen sketches de D&D. Y los sketches están todos basados en situaciones del juego. Por ejemplo, hay una que hay un capítulo que, que, que es uno de los primeros, si no me equivoco, que es sobre sigilo. son tres personajes. Un bardo, creo que un guerrero, y una bruja o una hechicera. Y... Tienen que ir a una escalera y entrar a un patio y hay un guardia. Y están todos tratando de, de hacerlo de manera sigilosa. Muy bien escrito, una excelente producción, los disfraces, las cámaras que tienen, los lugares en los que graban, todo, todo excelente. Y... Muy bien, muy muy buenos guiones, buen, buenísimos guiones, buenísima producción, la verdad. Eh, sí, no sé si tienen subtítulos en español, pero si lo pueden ver, lo van a disfrutar. A ver, estamos donde estamos Joan SGM. ¿Cómo hacer una partida de intriga política que sea divertida para los jugadores? Buena pregunta. Perdón por perdón la pero es una buena pregunta. Porque la idea es. Primero, vamos, vamos a atar un poco los cabos. ¿Vos querés que sea una partida de intriga política? Las partidas de intriga política tienden a ser misteriosas, serias, porque hay muchas cosas a la vez dando vueltas que no se resolvieron. Probablemente haya eh, alguien que hizo algo y hay que descubrir qué hizo. Y cuál es el impacto que va a tener en la región, ¿no? Como que la parte política en el medio. ¿Cuánta gente se va a ver involucrada dentro de esta situación? Y, y eso es difícil. Ahora... ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que sea divertida? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hay que ser divertida? Es realmente un desafío súper interesante. Ahora, no nos confundamos. Una cosa es que sea divertida en la que están todos riéndose, y diciendo ¡Ah, esto es súper extraño, rey la Y otra cosa es simplemente es que, que capte la atención de los jugadores y haya diversión, pero no necesariamente estén matándose de la risa, sino simplemente disfruten todo el momento de lo que está pasando. Yo creo que es más fácil lograr la segunda, ya ah, digamos que, porque vos podés, con lo que querés lo hacer, ya tenés un tono serio medio establecido. Entonces, tenés que generar. Penso. Y la mejor manera de hacerlo es que haya mucha gente sospechosa. Sí, hay una. Tiene que haber intriga, entonces, tiene que haber mucha gente. Sospechosa a la vez sobre lo mismo. Hay una peli vieja que se llama Clue, que está basada en el juego de mesa Clue, que eh, ejemplifica esto al extremo. <risas> hey, kill Pa, gracias por el sub. Qué grande. Eh, entonces, hay muchos sospechosos. Hay un asesinato y hay muchos múltiples sospechosos con, con excusas y coartadas que de alguna manera los liberan de esto. Vos tenés que lograr lo mismo para lograr, lograr la intriga. Ahora, si querés que sea divertida, tal vez las personas que se ven involucradas en todo esto, se ven involucradas por cuestiones muy, muy estúpidas. Sumamente estúpidas. Tal vez hay un asesinato ahí eh, y, la, y, y una de las pistas que encuentran es, qué sé yo, eh, jabón rosa. Y saben que hay un tipo que le encantan los jabones rosas, por decir algo. Y el tipo tal vez en ese momento no estaba ahí, pero se le cayó un jabón, o alguien se lo robó. Entonces, si vos generás suficientemente cosas así, irónicas o extrañas, eventualmente se van a, se la van a pasar bien. Y la intriga se va a mantener, porque la intriga, eh, para, para que sea intriga, tiene que haber múltiples sospechosos. Y todos los sospechosos pueden estar involucrados de esta, de alguna manera así, súper extraña. Para nada seria. Es re difícil eso, espero que lo logres.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 Um, porque También tenés que eh, toda, eh, toda esa intensidad que el jugador transmite Su personaje en el juego También lo van a recibir los, otro, los otros personajes Y tal vez no tengan ganas de pasar por esto Entonces ellos mismos pueden rolear Que están cansados de esta situación e Incluso pueden tener una situación de rol De decirle hey, para un poquito Estamos todos jugando, estamos todos acá eh, A veces quería hablar a otra persona O se estás metiendo más en problemas de lo que creemos o siempre terminamos presos por tu culpa cada vez que abrís la boca, etcétera eh, yo trataría de charlarlo afuera y veo que hay un problema en, en, en el grupo en general si es algo de rol trataría de que lo lidien jugando rol preguntaría a ellos eh, le preguntaría incluso a ellos entre entre momentos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 Nota 122. ¿Conoces el sistema Trophy Gold? ¿Qué te parece? Ah, para nada, pero ya lo busco. A ver. Dame ver ya mismo. No, no lo conozco, pero ya me lo anoté y ya me lo voy a poner a leer a ver qué, qué se trata. Al parecer es un juego de rol de bosques oscuros, tesoros malditos y un mundo por el rumor, la historia del mito. Debo guardar? Gracias, nota. Ah, sigamos. Sí, no lo conozco, pero ya quiero conocerlo. pues bueno. Como jugador, me pasa que quiero tener en cuenta muchas cosas y medio que me siento que pierdo, que pierdo del momento por perseguir mi historia. ¿Algún consejo sobre cómo llevar mi personaje, un personaje ligero, pero no descartar mis intrincados objetivos personales.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 de distenderte de lo que vos venís o al revés también otra buena manera puede ser involucrar a los demás en tus misiones personales para que todo el grupo también juegue un poco lo que vos estás jugando y no... que no se vuelva algo solo single player si juegan todos a la vez, ¿no? a ver... pero me gustó mucho esa pregunta Carlos ¿Cómo aconsejarías armar tu personaje en Day de quinta ¿Puntos estándar, compra puntos o dados? A mí me gusta tirar dados. Cada, vez, cada mesa que hago se tiran dados. Y eso es todo. <risa> eh, no, no. Lo de comprar puntos y eso. Suena medio aburrido. Me, lo que sí es. Eh, lo que sí sirve. En lo que sí sirve es. Como tenés que crear un personaje rápido. Si querés crear un personaje rápido. Agarrás los puntos de estándar, los repartís y ya está, salís andando. El personaje ese va a andar simple. Lo que tiene tirar los dados es que a veces sos muy bueno en algo o muy malo en otro. Es tan al azar el rango de números que te puede dar que me llama la atención. Y pueden surgir cosas copadas. Sí. Nota. ¿Qué serie te gustaría para hacer una historia homebrew y qué sistema usarías? ¿Qué serie te gustaría para hacer una historia homebrew y qué sistema? Si, si es una serie que yo tengo que elegir... Es un dibujito y tiene que ser Gravity Falls. ¿Qué sistema? No tengo ni idea todavía. Eh, no sé si usaría el de la llamatura porque... Eh, si bien hay estrés y cosas, bichos raros, qué sé yo... Está también un poco el énfasis en los objetos extraños y la magia. Y no tanto el morir loco, simplemente. ¿En serio? ¿Qué? No lo sé. Tal vez ratas en las paredes, que es un poco más rápido, suena bien, sí, algo así, <ríe> sí, gravity right falls, ahí, ahora mismo hay un, hay un dibujito que está saliendo que se llama, casa del búho, algo por el estilo, que es solo una chica que entra en un mundo mágico y hay una bruja y ella quiere ser bruja Está buenísimo, también jugaría algo ahí eh, Steven Universe me gustó muchísimo De hecho Steven Universe tiene su propio sistema y no lo conozco todavía Bueno, sigamos Cordura más uno ¿Tienes alguna anécdota de tú teniendo que sacar expulsando a algún jugador o jugadora? Uff Cuando era joven está muy, muy joven Teníamos un grupo así en el grupo una persona eh, mal intencionada, esa es la única palabra que se me ocurre con malas intenciones, que no venía realmente a, a jugar, sino venía a, a, romper y a interrumpir y eh, entorpecer. fue algo... éramos chiquitos y no sabíamos bien qué hacer no sé, cómo, cómo jugar a esto, o cómo tener una, una relación de amistad bien entonces simplemente un día eh, no le avisamos que no íbamos a juntar y nos seguimos juntando. Y estuvo mal, pero era éramos muy chiquitos y no teníamos idea cómo. Después. Pasó mucho tiempo así. Hasta que. Hasta que pudimos realmente. Hasta que yo pude realmente estar en un momento en el que. En el que no tengo problemas en. en en enfrentarme con otra persona y decirle, che, no, se terminó acá, no quiero que vengas, son molesto La última vez que sucedió, la última vez que sucedió fue en una de las mesas anteriores eh, Antes de que se jugó. Max juegue con nosotros Había un tipo que trató para Luciana en nuestra mesa, ahí se terminó la sesión Y no sé si duró mucho más la aventura, terminó, nunca más nos juntamos eh, Fue una situación horrible y no nos va a pasar nunca más, porque si sucede algo ahora, yo ya me siento muy cómodo. O para decir a esta persona. estás equivocado. Este no es el lugar ni la forma. Que por favor retírate. Pero es raro que ahora que nos pase algo así. Sobre todo estamos en stream. Señor <risa> Debbie. ¿Cómo diriges una colonización? Cubrir una tierra nueva. Establecer un asentamiento y edificar un reino. Le estoy dando mucha libertad. Originalmente eran piratas. Eh. <risa>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 de la colonización, tal vez te puede servir como, como ayuda para crearlo. Es, es bastante amplio el tema uh, voy, a, voy, a, voy a pensar algo más Nota Conoces el Dark Soul, el universo se presta mucho para una partida de rol Conozco el Dark Soul, nunca lo jugué, siempre me sorprendieron los monstruos que tenía Sé que es difícil, por los memes, digamos, solo por los memes pero los monstruos que tenía, el detalle de, de las armaduras y del, de la atmósfera que te da el juego siempre me pareció excelente. Para jugar una fantasía oscura debe ser súper divertido. No conozco, nunca jugué el juego, ninguno de los dos que hay. Ni al, ni al otro que era similar, que no me acuerdo cómo se llama. adix ¿Hasta qué punto puedo dejar que mis jugadores interfieran con una historia canónica del juego? Es decir, canónica de los libros y no de la propia historia del narrador. Ah, están jugando poner una aventura oficial y los jugadores se quieren ir para un lado, que no importa, que rompe todo con eso. A hay muchas historias de gente diciendo, pues, tiran los libros para arriba y ven para dónde van y la pasan re bien. Eh. Y también hay un montón de gente que, sobre todo de M's, que se quedaron con... Con, hubo, uh, bueno, yo, yo quería jugar... ...retumbar del Rey de la Tormenta, pero mis jugadores se fueron para cualquier lado... ...y, entonces... ...depende para mí, si, si sos DM... ...qué tanto querés jugar la aventura vos... Eh, ...qué tanto te interesa a vos... ...seguir la historia del libro... ...si no te interesa para nada, mi consejo es que sigas a los jugadores... ...y les pongas vos... ...el camino adelante de... ...hacia donde quieren ir ellos... ...ahora, si te interesa la aventura, si querés jugar Icewind Dale... En algún punto anda a decirles, chicos, yo tengo ganas de jugar a Swinday. Me compré el libro, me leí el libro, juguemos un poco esta parte. Y van a, van a saberlo entender porque es, es una actividad que, que, que hacen entre todos. Así que no hay mucho para hacer. Eh, para mí son esas dos opciones. Si a vos no te importa, dale con los jugadores. La vas a pasar bien. Y si ya leíste la aventura y no te importa, tenés material de ahí para ponerle adelante a ellos. Y si sí querés jugar, y si sí te importa, y si te, te esforzaste por todo esto, decirle que hiciste esto y que querés continuar a ver para dónde sigue esto. Entonces, es importante saber qué querés vos para con la aventura. ¿Tú? Carlos. En mi campaña hay un personaje que hizo quedar mal a un gremio de criminales donde estudiaba otro miembro de la party. Ahora, su misión del segundo personaje es matar al primero, pero el primero hizo... para pará. pará. Le veo que cambiaron el personaje el DM malo, espera un segundo, estoy con la pregunta de Carlos. Ahora, su misión del segundo personaje es matar al primero, pero el primero hizo todo bajo un disfraz mágico. ¿Vos qué me recomiendas hacer? Para mí es muy difícil, muy difícil tener una, darle a un personaje una misión de matar a otro. Porque ya estás fomentando el PvP y lo que va a pasar es que estás haciendo que, <risa> que alguno de los personajes mate a otro. Obviamente por ahí tenés alguna contingencia, alguna forma de evitar esto. Pero yo no recomendaría esta actividad para nada porque puede salir mal. Eh... Pero bueno, es es peligroso. Espera eh, un segundito. Eh, ahí va. Bien, ahora sí. Ahí alguien cajeó el dm Si lo hizo con un inframágico mágico y nadie lo reconoció. Ahí va. El, el segundo personaje debería investigar un poco al respecto. ¿Qué pasó? Quién fue. Eh, y eventualmente juntar pistas hasta descubrir o no si fue este personaje. Si es una misión más a largo plazo, tal vez. Después de presentar un poco más el PDP ya digamos que. El segundo personaje va a estar investigando un rato largo hasta que realmente descubre que yo, 12, 13, 14, 20 sesiones después que la persona que usa disfraz mágico para asesinar es su compañero de grupo. Y ahí va a tener que decir que um, es. Es difícil. Bien, está. Voy a soltarme algunas preguntas porque llega el tema. A ver, un segundito.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 le dé tesoro por estas cosas. ¿Van a lootear de los monstruos? Tal vez ese era el tesoro. Y esta es una cosa que siempre me planteé. ¿no? ¿Por qué van a esconder tesoro en un dungeon con 27 bozos, bo bosses O voces. Pueden ser osos. Yo me imagino que esas personas agarrarían los tesoros, se armarían y esperarían giles que pasen por la puerta. Ahí está. Bueno, teniendo algo para... con lo que arrepentirme por el resto de la noche, sigamos. <risa> la, la última parte siempre me la pregunté, ¿por qué guardan tesoro y usan armas malas? ¿Pueden agarrar ese tesoro y comprarse armas buenas? <risa> sigamos. <risa> con toda la pregunta que me salté. pues. Bueno. ¿Cómo ven la segunda mitad del año en la taberna? ¿Y qué sigue de la serie de juegos cortos que hicieron? ¿Hay algún plan super secreto? Yo cumplo el 10 de agosto, ustedes cumplen por ahí... <ríe> si no me equivoco, el cumpleaños oficial de tabernas es el 18 de agosto. Estamos ahí cerca. Eh, la segunda mitad del año en la taberna. La verdad es que <ríe> todos los planes que teníamos en la taberna este año se, vi se vieron destruidos por la falta de internet que yo tenía. Pero hay, vamos a empezar a partir del mes que viene de nuevo con el podcast, ya tenemos invitados, ya tenemos tema Y voy a empezar a crear el juego de rol en vivo, a ver qué sale eh, Tengo muchas ganas de eso porque después de leer tantos sistemas como que se te van ocurriendo algunas ideas y, y vamos a ver qué onda Plan super secreto, la verdad es que no, eh, el plan super secreto es... Todavía está hay un proyecto super secreto que está en desarrollo obviamente, está ahí siendo trabajado por Javier, un ídolo eh, y no, no, queremos que salga bien Queremos que la aventura vaya bien Nos gustaría, sí, tener otros streams Pero bueno, siempre hay que, hay que ver Cuáles son las disponibilidades, etc Pero bueno, gracias por la pregunta, siempre es lindo Trabajar esto. Ah, esto sí que podemos decirlo En el cumpleaños de la taberna vamos a hacer un Taberna Responde, que obviamente lo vamos a streamear por Twitch Pero vamos a estar todos El resto del cumpleaños va a ser en el canal de Discord Así que si quieren ir, estar en el cumpleaños de la taberna Participar de los sorteos, de las actividades que vamos a hacer Súmense al Discord, y estén atentos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 Carlos, hace muchos días me responde y comentaste que estaba bien decirle los secreto a los jugadores, tal vez llamarles que vayan contigo, o susurrarlos, o decírselo afuera de la sala. ¿Vos cómo lo aplicarías en las mesas online? ¿Por mensaje privado o pedirse a los demás de la parte que se ensordezca? ¿Ves bien decir en, me en mesa? Te doy esta información por mensaje privado y tú decides si qué hacer. Si tenés que decir algo a los jugadores en secreto online, es mensaje privado. Nada, nada de, de cortar. De hecho, eh, para mí es mucho mejor... Y podés hacerlo después de la sesión. Así nadie sabe que vos estás así tipo en cámara. Y vuelves a dirigir. Como que no tenés ese segundo en el que te quedas quieto escribiendo. Pero son mensajes privados. Tanto de los jugadores hacia vos como de vos hacia ellos. Nada más. Y, y súper recomendable. Si lo pueden hacer y lo tienen que hacer, está buenísimo. Nota una partida en la que los jugadores tienen como una propiedad, como una taberna, y la tienen que administrar. ¿Cómo haces con la parte económica? Por ejemplo, despagar, alquiler y las expensas. Todo eso está explicado en el manual de DM, que, que te dice cómo invertir la plata, cómo contratar gente que mantenga la taberna, y todas esas cosas. Para, para jugar a este, este, un juego así estilo Los Sims, es muy recomendable que no juegues el día a día de la taberna. Como que tal vez podés... Eh. tal vez podés jugar tipo. O que pase el tiempo de una semana. Bueno, en esta semana pa pasado tantas cosas, pasó este cliente, qué sé yo, no sucedió nada más que esto. Explicas un poco lo que sucedió en la taberna y demás. Pero el día a día, tal vez lo vas a llevar un poco más tranquilo. Tienen que pagar el alquiler, que yo, de forma mensual. Podés jugar 30 días ignorando pagar el alquiler hasta que yo el último día. Difícil mantener un negocio así, pero bueno. Depende de los jugadores. Eh, además, también en algún punto tenés que pensar: bien, ya dirigí 30 días individuales dentro de una taberna, los jugadores hicieron de todo. En algún punto va a pasar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? <risa> ¿Cómo sigue esto de mantener la taberna 30 días? Hay, hay, un, hay que hilar un poco más ahí y ver, digamos, ¿vas realmente a jugar 30 días la taberna? A mí siempre me aburrió este, este juego de, de, de jugar medio a los Sims. Pero bueno. ¿Tú? bueno ¿Qué comiste? ¿Tenés segundo nombre? ¿Cómo calculas la dificultad de combate? ¿Cenamos eh, Panchos? No tengo segundo nombre, ni, ni yo ni ninguno de mis hermanos Ni hermanas tiene segundo nombre Todos tenemos un nombre solo así ¿De qué color tienen las medias? La Ahora mismo estoy usando unas medias negras Y rojas Que tienen la cara de, de Aku El malo de Samurai Shack geniales. <risa> eh, Carlos, una duda que creo interesante. ¿Cómo imaginas que cuando la parte llega a una misión se encuentra con otro grupo de aventureros? Tal vez una antigua party del DM de ellos, y tiene que ver quién la hace primero o competir con ellos. ¿Cómo te imaginas la situación? ¿Cómo la manejarías? Esta, esta, esta siempre está divertido porque los jugadores ya saben cómo son los otros personajes. Es, es un poco como, como cuando en ese momento los jugadores también funcionan de espectadores, porque ya vieron la vida del otro grupo y saben de lo que son capaces, pero los personajes no. Entonces hay como que hay una, hay una negociación ahí en el medio, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Eh, para mí, o sea, como DM vos tenés que tratar de hacerle honor a los personajes, a los NPCs, y tratar de ver qué es lo que quieren hacer los jugadores. Porque si ellos se quieren ir a las piñas, hay que ir a las piñas. Y vos tenés las hojas de los cuatro personajes y la usás. La hoja de los personajes, como está. Eh, tal vez quieren negociar, tal vez no, tal vez quieren repartir el premio. O tal vez los personajes quieren decir, bueno, háganlo ustedes. Y ellos van, hacen la misión, los personajes. Cuando, están, cuando los otros están heridos, los atacan. Y hay como una suerte de traición ahí. Hay que manejarlo así, ¿eh? Vos tenés toda la información de todos los personajes. Hay que usarla. Addicts. ¿Es buena idea que los jugadores vivan y estén presentes en un evento canónico de los libros? Sí. sí de, de, los va a atrapar todavía más en la historia. Había una... No me acuerdo cómo se llamaba. Pero había, una, había un evento en una... En una Módulo de Pathfinder, creo. Cuestión que... ...en una guerra había bajado un dios... ...estaba peleando junto a su ejército y murió... ...y antes de morir explotó... ...toda la gente presente ganó un don extraño... Eh, ...estuvo re bueno... ...y si tenías... ...o sea, cualquiera, cualquier persona presente ahí... ...el don se lo quedaba y se lo pasaba a su... ...a su nieto y hijo... ...y uno, de, y uno del grupo tenía eso, tipo... Ya ...estuvo presente, entonces como... ...cada vez que eso aparecía mencionar la historia... A ese personaje le pesaba todavía mucho más esto. Como que tenía una capa más de conocimiento o de conexión con ese evento importante. Así que para mí sí. Carlos, esa almohada, almohadón o cobertor del mapa... De, de, de, esto que tengo acá en realidad, a ver si se ve bien. Eso es gigante, no sé si conocen saben lo que es un puff pero es como un, un sillón enorme tipo almohada gigante y tiene el mapa de la tierra media del señor de los anillos, es, es de Bachi es gigante, mide un metro ochenta de largo, así y no sé cuánto de ancho pero Bachi entra entera <ríe> es la tierra media, a ver sí a ver acá está Rohan de abajo, Mordor es esta parte de acá Así que bueno, Bachi lo usa para tirarse a leer. Yo el otro día casi me quedé dormido ahí. Muy cómodo, ¿verdad? ¿no? <risa> Dami73. Buenas, buenas. Consulta. Uno de mis jugadores de una party de 4 de nivel 3 pasó a convertirse en una aberración y es enemigo. ¿Hay alguna forma de acomodarle los stats para que sea un combate justo en 1 contra 3? Me gusta leer. Eh... <risa> Ey, eh, un grande, eh, Grande por el host. ¿Qué estaba pensando? La aberración, claro, se transformó en una aberración y es un enemigo de uno contra los tres. Ahora, ¿hay alguna forma de acomodar los stats para que sea un combate justo contra tres? Sí, vos como DM siempre podés hacer lo que se llama reskin o reskinear, que es simplemente agarrar el nombre del personaje y ponerlo en la hoja de personaje de cualquier monstruo. Entonces, si querés que sea súper poderoso, agarrar un dragón rojo y lo llamás. Aberración. Desde ese momento, todo lo que hace el dragón rojo también lo hace la aberración. Ahora podés hacer lo mismo al revés y ponerlo en el cuerpo de un trajito. Y así. En, en cuanto al detalle específico de, de cuánto... De cuánto el monstruo... Cuánto... Cuál sería lo justo para que el monstruo pelee contra tres. Ahí ya vas a tener que ver. Yo te recomendaría que hagas la cuenta. Cuál sería el... Aparte, que por lo que decís son 3 nivel 3, debería ser un CR3. Que te busques algún monstruo de ese CR y. <ríe> intentes que el combate sea justo. Hay que ver también. Carlos. ¿En algún momento harán un stream de Tabletop Simulator como Katan, Ticket to Ride, etcétera? ¿Sabes que ninguno de nosotros tiene Tabletop Simulator? Ninguno. <ríe> eh, así que no creo. No creo que hagamos, porque además. Eh, si bien los juegos de mesa están buenos como que tenemos tanto invertido en los juegos de rol que si hacemos stream van a ser los juegos de rol nos gustaría hacer dirigir eh, one shots sobre todo porque nos invitaron a jugar un par de veces otras personas y estaría bueno también devolver un poco el favor sobre todo también jugar a, tal vez algún one shot con suscriptores o con Patreon no sé si. eh, eso sí pero bueno, todavía no tenemos tiempo y no sabemos cuándo. Cabra. ¿Qué comiste hoy? Panchos. Eh, con papitas. Como si fuera un... Yeah. Tami-73. ¿El misil arcano rolea un solo D4 para todos los misiles o un D4 para cada uno? Es un D4 para cada uno. Eso es todo. Tami-73. ¿Alguna vez probaste una campaña o...? Oh. Una Campaña o oh, One Criolla usando las clases y las razas de D pero en Argentina colonial. Ah, sabes que lo intenté una vez, pero no sabía lo suficiente de Argentina colonial en aquel momento. Y lo único que había de Argentina colonial era tipo un poco de la ropa y la arquitectura, pero nada más, no tenía idea de las costumbres ni, ni de ahí. Pero eh, en aquel momento dije, va, esto no me sale y me enojé conmigo, pero me enojé porque no sabía. Ahora que me lo recordaste, es una gran idea, porque puede pasar de todo, además está llena de intriga súper extraña ahí en, en esa época de Argentina. Háganlo. Cabra, no es una pregunta, pero te quiero y los quiero a todos, gracias por esta comunidad. Qué grande, cabra, es una masa. Qué Nosotros te queremos a vos. Los corro. ¿Hay alguna posibilidad de que haya un nivel de la en presencial o considerás de que la forma online es la más cómoda por el tema del stream? Yo me muero por hacer niveles de anuario en presencial. Justo ahora estamos todos vacunados, me parece. Gran idea de estar vacunado. Eh, el tema de jugar rol presencial por stream es que, a diferencia de, de jugar cada uno en nuestra casa, necesitas mucho espacio y muchas cosas. Ahora mismo todos tenemos un auricular, una camarita y internet. Ya estamos jugando. Ya está. Ahora, para presencial necesitas. <coughs> Un cuarto. Ese cuarto tiene que estar dedicado al stream. Tiene que haber por lo menos cuatro cámaras. Eh, una para el DM, una para el tablero y dos para los jugadores. Eh, y, y cada cámara va a agarrar a dos jugadores o a un jugador. Después... Eh, después de eso necesitas una mesa grande para jugar rol. Y lo bueno de jugar rol online es que tenés el tablero, y vos le podés poner cualquier imagen, yo puedo buscar una imagen, o no hacer una imagen, y tengo un, tengo un mapa hermoso, que va a ser muy diferente a lo que yo puedo hacer eh, además de eso necesitabas buenos micrófonos, porque cada una de las personas tiene que hablar, y se tiene que entender de manera individual en el stream, y es algo que en, cuando estás jugando presencial la gente habla a la vez, porque así es jugar en presencial y además de eso necesitas una persona que esté controlando el stream, usando el OBS etcétera, eh Jugar presencial en stream es mucho más complicado que jugar eh, online, pero me encantaría tener todo eso, me encantaría tener tipo un estudio para jugar rol, sería excelente, porque además también lo podríamos aplicar para los otros juegos. Jugar vampiro presencial con lord debe ser una actividad súper linda, súper graciosa, cuando empiece a interpretar los NPC nos va a matar toda de la risa, eh, pero bueno, a veces en el futuro. Carlos, la semana que viene, o el máximo de 15 días, empezaría a streamear mi campaña de Everrun, pero nadie tendrá cámaras. ¿Algún consejo para, para maestría en línea? No importa si no tienen cámaras. Eh, para nada, eh. Lo que sí les recomiendo es que si se van a. que se pongan imágenes de los personajes. Pero traten de que todas tengan más o menos el mismo estilo. Así es fácil entender. Eh, que alguien venga, alguien nuevo venga y vea más o menos una coherencia en lo que está pasando. No importa que no tengan cámaras, para nada. Pero traten de tener buen audio, eso sí es importante. Johan. ¿Cómo manejar que la parte sea traicionada por NPCs muy cercanos? A veces hay... Hay lecciones que los jugadores tienen que aprender por las malas. <ríe> si ellos se dejan... Es como... No quiero echarle la culpa, pero a veces, digamos... Hay un NPC con malas intenciones Y ve que es fácil traicionarlos Y bueno, ya fue uf, Lo va a ser Eventualmente el grupo va, va a crecer Con la suficiente desconfianza como para dejar De confiar en, en, en todo el mundo Todas las personas que se le aparezcan Y van a tener un poco más de, de Consideración a la hora de invitar a alguien nuevo eh, a, a ingresar a charlar con ellos No hace falta que todos los NPC los traicionen, eh de hecho, con que una, uno solo los traiciones, <ríe> ¡Qué grande! ¡Uh! Esa donación. ¡Qué ídolo! <ríe> Yo quiero un one shot con suscriptores. Vamos, vamos a algo muy inventar. Eh, pero bueno, a veces necesitas que un NPC sea un traidor. Porque... Pues te ayuda la historia. No hay mucho más que eso. Te ayuda a la historia tener un traidor. Y... Bueno. <ríe> cuando los traiciones y ellos se sientan mal... Dale en algún momento del futuro la posibilidad de vengarse. Paco. <risa> ¿va ¿Vas a usar a Kaiden para convertirla en monstruo. Baggins y ya bajaron, ya bajaron esa posibilidad? No sé. No sé. Kaiden depende de Bache, así que yo no, no tengo eh, Tengo mucha influencia en ese personaje. Más allá de alguna cosita que otra que sepa de... Eh, de que me haya contado Bachi en secreto para hacer como M, nada más. Carlos. A los enemigos que sean inteligentes. ¿Ves bien que los enemigos desarmen o roben ítems mágicos de los enemigos? Sí. Sí, sí, sí, sí. sí. Puede, puede sonar feo, digamos, pero si los jugadores están usando un objeto mágico, por ejemplo, un palo que... Por decir algo, ¿no? Una antorcha que tira bolas de fuego. Para un grupo de tragos no es difícil darse cuenta. Ese palo con fuego es feo y es mejor que lo tengan los tragos. Entonces, una persona todavía mucho más inteligente puede intentar sacárselos o de alguna manera desarmarlo o, o incluso explotarle la antorcha en la mano a los jugadores. Sí, sí, definitivamente. Eh, por eso los objetos mágicos están buenos, porque son como un arma de doble filo al la... armararlos. Tenés mucha gente que te ve cuando vos activás ese objeto mágico Sobre todo si lo haces en público, ¿no? Nota ¿Qué clase de jugador te gusta interpretar más? Bueno, malo, gris, predecible A mí me... Esto lo charlamos con Bachi, no me acuerdo por qué Pero a mí me gusta jugar personajes Tontos o estúpidos es una cuestión de, de, si tengo la oportunidad de jugar me gusta distenderme, me gusta relajarme un poco Ya como que hay mucha preparación en la parte de la aventura, mucha responsabilidad cuando sos DM eh, Bueno, ahora ser parte del canal, ¿no? Ser la cara del canal, estar atento a los chats, responder comentarios, etc. Y entonces si tengo la oportunidad de jugar hoy quiero hacer algo lo más estúpido posible En el que yo me voy a hacer un montón de chistes para mí y tratar de compartirlos con los demás Pero la idea es no pensar un ratito <risa>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 Prestarle mucha atención al setting. Es muy importante el setting de, en estos juegos así. Blades in the Dark yo todavía no lo leí entero. Pero es un gran juego. Y el setting tiene mucho, mucho peso. Entonces, cuando vos estés narrando, describiendo la invitación. Y conoces el setting, te va a ser mucho más fácil. Y a los jugadores les va a llegar mucho más que están jugando Blades in the Dark. No un, un juego así de, de, de, de misterio de una ciudad. No, están jugando Blades in the Dark. Están en esa ciudad, están ahí. Prestar atención al setting. Adria, tu DM no permitía, por ejemplo, usar Eldritch Blast para romper una puerta, es decir, que un objeto no puede ser objetivo en Eldritch Blast, Eldritch Blast, ya que el conjuro dice que golpea específicamente una criatura que puedas ver. En caso contrario, Firebolt en su descripción indica tanto criaturas como objetos pueden ser objetivos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Vale la pena ponerse tan estricto con estas cosas? No, no vale la pena. Para nada. Si querés ponerte estricto, yo ahí, en estas situaciones, si no sé qué decir le pido que haga una tirada arcana. Pero nada más. Como DM, tu, tu trabajo es decir que sí. Que los jugadores te expliquen cómo. Listo. Porque es magia, se trata de hacer cosas imposibles. Tipo, imponer tu voluntad en la realidad y hacer algo que no existía antes. Rayo, golpe. Eh. Este,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 A mí eso me re molesta. Creo que es uno de los, vicios, de los peores vicios que puede tener el juego. Prefiero a alguien que esté con el celular a alguien que me ignore así, o, o esté desganado jugando. Carlos, ¿vos preferís sistema de 6 como fiasco o de 20 como D&D? Yo creo que depende del juego. Si estás jugando fiasco, hay que jugar fiasco. Si estás jugando la llamada Tulo, hay que jugar la llamada Tulo. Seguir el sistema del juego en el que estás jugando... Ayuda muchísimo más a entender el juego. Ayuda muchísimo más a meterte en la historia. Por algo son diferentes. No, no solo es una razón de diseño de que de querer ser otro juego que no sea Day, Day o Vampire. Pero también hay un interés de que las mecánicas... de El diseño del juego mecánico está hecho para ayudarte a contar la historia que pretende. Así que hay que dar el sistema que te ofrece el juego. Sí, puedes jugar cualquier cosa con D20. Pero tal vez... Podrías buscar la forma de el, jugar la llamar de Tulu con el sistema que te ofrece. Y ver qué es, por qué está ese sistema así. Vas a pasarla bien. Más quiero por Discord. Qué grande. Ah, no. Salté una. TJC. Quiero empezar a ser DM. ¿Qué me recomiendan para empezar? <risa> bien. Tenemos una serie de videos de consejos sobre cómo dirigir. Pero mi consejo es que ante todo, prepares tu aventura, te relajes, porque no sabes lo que te espera, no sabes lo que te van a decir los jugadores, no sabes las cosas que necesitas preparar. Entonces, anda tranquilo, no te tomes nada de manera personal y trata de hacer reír al grupo, que la pasen bien. Si lo que vos pensaste te resuelve en 30 minutos y te quedan 2 horas y media de juego, tal vez vas a tener que empezar a improvisar un poco. Pero todas estas son cosas que te van a servir para el resto de tu vida jugando a rock. Improvisar como, como DM es algo que nos pasa a todos. Eh, no, hay, no hay forma de no hacerlo. Y está buenísimo. De hecho, te, te sentís. Te genera tanta, tanta creatividad al estar forzado, digamos. Tenés dos palitos y tres jugadores. Hay que hacer algo con ellos. Bueno, vamos a tener una misión de los palitos Así que relájate. Pasará bien. No te preocupes. Va a salir bien, va a salir mal. Lo importante es que lo sigas intentando. Eh, si no salió bien o no salió mal, tengas una segunda sesión, una tercera sesión. Eventualmente que yo un grupo y pueden mucho más. Así que es muy importante ir relajado. T tenemos un montón de videos. En la lista de videos hay una serie de consejos ahí para jugar. Preparar una sesión, preparar un NPC, preparar una campaña, creación de mundo. Está todo ahí. Pero es súper importante que vayas relajado y la pases bien. Ahora sí. Adrián nos trae de vaquero. ¿Alguien sabe dónde encontrar las reglas? De caminar por telarañas <risas> Caminar por telarañas Imagino que se refiere a atravesar tipo, Una cosa con telarañas Tal vez es terreno dificultoso Yo creo que no hay que buscarle más complicación que eso eh, Podés hacer que sea terreno Súper difícil y que avanzar Un paso sea, no sé te cueste tres veces avanzar lo que te cuesta avanzar en el terreno común eh, pero pff, no entiendo lo... <risa> eh, porque también está lo de caminar por las telarañas de, de, por las paredes y eso pero es caminar por las paredes Joan, ¿has leído Mutant, Mutants and Masterminds? Todavía no todavía no, pero está en la lista está en la lista Pass. ¿en D&D existe el escudo pavés? o algo parecido, no, en D&D hay un solo tipo de escudo, súper extraño eso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 porque vos te vas a preocupar porque ellos las pasen bien. Es un momento único que están compartiendo, traten de que salga bien. Espero que se solucione, porque es terrible que te digan eso. Si, si lo consideran hacer, es terrible. Killpass. ¿Cómo se orientan las personas en otras dimensiones en Day de Quinta Edición? Sabes que esto es una pregunta que me hice el otro día, porque... En, cuando estás en los diferentes planos, cada plano tiene una explicación de cómo se siente estar ahí. Pero no en otras dimensiones. Ahora. No estoy seguro, digamos, si un plano es una dimensión o no. O sí. Lo cierto es que no lo sé. Pero no sabría tampoco cómo es otra dimensión. <risa> Entonces, la pregunta como que se quedó en... León sabes demasiado poco de física para que... Tener esta conversación con vos mismo a las 3 de la mañana con sueño. Pues se enteraron del nuevo li de libro de dragones que viene en octubre, altos avances. Cinco, a cinco libros de este año salen, dos ya están, Strict Savings. ese de dragones y el que más esperaba Feywild, que es una aventura, pero presenta la raza de los conejos. Conejente <risas> <risas> y las que ídolo. Eh, espero que el de los dragones sea el equivalente al Draconomicon, que fue en 3.5, que había un montón de información de dragones. Eh, conejente, qué grande. El de Feywild se viene interesante Street Havens lo vi um, Pero sí, sí, un montón de cosas Yo quiero ver el de los dragones, a ver qué tal Bueno, esta parece ser la última pregunta de la noche Es de Empanadín ¿Cuál es tu opinión al respecto de la nueva expansión de Magic the Gathering Adventure in Forgotten Realms? ¿Has jugaste MTG Arena? Sí, vas a jugar MTG Arena Hay una cosa como que por todos lados dicen Oh, Magic se unió con Day, Day. Y... Antes de que salga esto, Magic sacó su expansión de juegos de, de, de Ravnica y salió el manual de Ravnica. Salió Kaladesh y salió el suplemento para jugar en Kaladesh. Como que esto es algo que venía pasándose mucho tiempo, pero por alguna razón nunca lo unieron con Reinos Olvidados. Ahora que empezaron a salir las cartas de Magic con cosas de, de rol, surgió todo esto. Eh, sí juego arena y estoy jugando mucho más ahora porque están las cosas de D&D. Todas las cartas están hechas con cosas de Deide. Hay un artefacto, por ejemplo, una cartita que es 50 pies de soga. Y hace de todo la carta. Como cuando estás jugando. La soga siempre te sirve. O, por ejemplo, está el conjuro terrible carcajada de talla. Eh, podés jugar con, con cartas que te hacen tirar un de 20. Y depende de lo que salga, pasan cosas. Yo, la verdad, la estoy súper disfrutando. Es súper divertido. Me gusta, me gusta muchísimo que haya cosas de Deide ahí porque... Hay una mecánica entera para explorar dungeons. A medida que juegas cartitas vas explorando Pandel, ver la tumba de la equinación y el, el mago loco. La verdad, muy divertido. Bien. Wow. Cansada. Un montón de preguntas hoy. Muchísimas gracias por pasar. Voy a repetirle lo del cumpleaños de la taberna. Vamos a anunciarlo más cerca de la fecha, pero en agosto, probablemente cerca de los últimos, las últimas semanas de agosto, vamos a festejar el cumpleaños de taberna y lo vamos a hacer por el canal de Discord. Va a haber sorteos, va a haber concursos, va a haber actividades, pero solo las vamos a hacer en el canal de Discord. Así que les recomiendo a cualquiera que esté interesado en participar que se sume. También vamos a, vamos a hacer una taberna responde que va a ser en stream, pero la vamos a anunciar por Discord, obviamente. Eso es todo. A ver si tengo algún anuncio más... Ah, sí, mañana a las 5 y media de la tarde las chicas van a tener una entrevista en Nerdomo Que van a charlar con... Eh, el nombre mal uh, Hiromi de Shadowlands Y vamos a empezar a jugar un poco más tarde Así que espero que se sumen, la a, la, va a estar buenísimo Estoy re contento que hayan invitado a H Luciana Así que vayan a verla, a, a apoyar ahí